¿Sabías que es posible aumentar en un 32,5% tu confianza con un solo elemento? Ahora imagina la próxima vez que tengas que convencer a alguien de que haga algo o la próxima vez que tengas que plantearle a alguien algún tipo de negocio o algo que quieras que haga. En este vídeo te voy a revelar cuál es ese elemento que no pueden faltar cuando quieres convencer a alguien de que haga algo. En 1986, dos investigadores decidieron poner en práctica esto que te voy a contar. Y es que había dos mujeres con... Bueno, tenían dos perfiles muy similares. Ambas eran dos mujeres que habían estado durante cuatro años con sus maridos y se enfrentaban en un juicio por la custodia de sus hijos. Los hijos, los dos de similares edad, los dos tenían cuatro años. Y además vivían en zonas muy, muy, muy cercanas. No obstante, estos investigadores decidieron de que, a pesar de ser perfiles muy similares, de vivir en zonas similares y de tener una situación muy similar, el día del juicio iban a utilizar argumentos distintos. Pero no distintos en cuanto al contenido, sino en cuanto al detalle. Por un lado, estaba Susana, que era el perfil A. Ella, bueno, pues iba a utilizar un, un argumento un poco pues, más general, ¿no? Iba a contar al juez, pues, lo buena madre que ella era, lo buena madre que, que le decían sus amigas que era, la cantidad de veces que sacaba a su hijo al parque y, sobre todo, bueno, pues, la cantidad de cuidados que hacía por su hijo. Sin embargo, tenemos un perfil B y es Marta. Marta tenía una situación muy similar a Susana, pero ella iba a dar un paso más allá iba a ser más detallista. Entonces, el día del juicio, cuando Marta se sienta en, en la silla, se pone frente al micrófono, le empieza a contar al juez cómo era cuando llevaba a su hijo de la mano bajo la lluvia y no tenían paraguas, y su hijo con las botas amarillas saltaba en los charcos. Y cómo por las mañanas, a las 7 y media de la mañana, antes de que incluso se lavase ya los dientes, lo primero que hacía... Él irá por su hijo, despertarle y con su cepillo de Spiderman, lavarle los dientes. Las dos mamás tenían situaciones similares. Las dos hacían lo mismo. Ahora bien, ¿qué fue lo que ocurrió? Se determinó que el argumento de Marta era un 34,5% más creíble que el de Susana y eran lo mismo, las dos hacían lo mismo, ¿por qué uno era más creíble que otro? Y es que se activó el gatillo de la especificidad. Cuando eres específico, cuando das detalles de las cosas, la gente no te cuestiona tanto, el día del juicio, cuando Marta se sentó en la silla con el micrófono y expuso su caso al juez, pasaron dos cosas que te voy a contar aquí y que vas a empezar a utilizar en cuanto que termine este vídeo. Pero antes te recomiendo que vayas ahí abajo y te descargues la guía gratuita de gatillos mentales. Si aún no has visto todos los gatillos mentales, suscríbete también al canal, porque vas a tener en vídeo todos los gatillos mentales para que puedas empezar a impulsar tus ventas online online o puedas empezar a tener más poder de persuasión o de credibilidad. Y es que el día que Marta se sienta frente al juez, pasan dos cosas. La primera, Marta es muy específica. Empieza a contar, bueno, pues cómo llovía, cómo, cómo su hijo iba saltando en los charcos. Y cuando el juez escucha eso, lo que le transmite es que Marta está diciendo la verdad. Porque cuando alguien miente, trata de ser evasivo. No puede dar detalles, no ha estado en esa situación, no tiene tantos detalles que dar. Y Marta los estaba dando. Entonces, cuantos más detalles des, más cerca estarás de la verdad. Por eso siempre digo, por favor, no utilizar esto para, para hacer el mal. Porque una vez que empiezas a conocer estos gatillos mentales, los puedes utilizar de una forma muy poderosa. Y no me gustaría... Que hicieses el mal con ellos También pasa otra cosa muy importante Y es que Marta cuando da detalles Lo que le hace al juez es meterse en la historia Porque le empieza a contar todo Cómo era el cepillo de dientes de su hijo Y lo que hace automáticamente el juez es Se mete en la historia entonces puede sentirlo Y si puede sentirlo Esto se vuelve creíble ¿Pero qué fue todo lo que hizo Marta? Fue específica, fue específica. Le contó con detalles, porque cuando eres específico no te cuestionan tanto y esto es lo que quiero que aprendas, que no es lo mismo decirle a tu cliente pierde peso, que pierde peso en 30 días comiendo pizza. En los dos vas a perder peso, claro que sí, pero ¿cuál te llama más la atención? ¿Cuál te parece más impactante? ¿Más creíble? Para mí este es un gatillo mental Que yo siempre, siempre, siempre Utilizo en mis conferencias En mis eventos, incluso Ya cuando aprendes estos gatillos mentales los utilizas, los utilizas de forma subconsciente Mira el vídeo anterior Que si no lo has visto, suscríbete al canal Y vete a ver el primer vídeo Cuando te hablaba de la historia Cuando iba a casa de mi abuela Que no tenía nada Joder, estoy seguro de, de, de que te lo creíste No porque fuese verdad, sino porque me acordaba absolut, Absolutamente de todos los detalles De la bolsa blanca, de lo que contenía esa bolsa blanca Especificidad Del nombre te puedes olvidar Porque es complicado Pero no realmente de este gatillo mental Tan poderoso Así que ya hemos llegado hasta el final Recuerda descargar la guía de gatillos mentales Que es gratis lo tienes aquí debajo, te la descargas, todos los gatillos mentales para ti, para que lo pongas en la pared y puedas empezar a utilizarlo. Cuando quieras convencer a alguien de algo, cuando estés incluso, bueno, pues, con tu pareja o si estás buscando una de ellas o con tu negocio, esto tiene aplicabilidad en tu vida, de forma totalmente directa. Así que no te digo nada, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.